Hola qué tal mi gente en el día de hoy vamos a ver un video tutorial cómo yo puedo subir un video a Instagram a mi cuenta de Instagram desde la computadora, ¿ok? Antes esto no se podía pero ya se puede. Un dato muy importante es que el video tiene que estar en formato avi o formato mp4. No se acepta al menos aquí en mi computadora formato WMV, tiene que estar en MP4 o formato AVI ¿Cómo yo verifico el formato del video que voy a subir? Voy a buscar un video en mi computadora eh, Por ejemplo, miren este video que yo tengo aquí Si yo le doy un clic derecho o pongo el mouse encima Me dice archivo AVI, miren ahí También clic derecho propiedades Me dice que el archivo es .avi Lo pueden ver, mírenlo ahí AVI, entonces ese video si sí lo puedo subir porque está en formato AVI, también puedo subir cualquier video que esté en formato MP4, por ejemplo este es un video que tengo aquí le doy a propiedades miren cómo dice formato MP4 también lo puedo subir entonces me voy a ir a Instagram voy a dar a la cruz y luego entonces voy a seleccionar el archivo desde mi computadora yo voy a seleccionar documentos eliminar el Facebook y voy entonces a subir el video en formato MP4. Entonces le doy a abrir. Hola, ¿qué tal mi gente? En el día de hoy cómo yo puedo eliminar una página de Facebook en el 2022. Le voy a dar le voy a dar a next. A seguir le voy a dar. Okay. Aquí puedo seleccionar la imagen o puedo inclusive cortar el video. Por ejemplo, si quiero poner el video más corto, que está súper genial. Porque lo vamos a cortar por cuestión de, de que estamos grabando para YouTube. Entonces le doy a Next, continuar. Ok, y aquí le puedo poner video. Cómo eliminar Facebook en 2022. Y le doy a compartir entonces a Share. Y ahí el video se está subiendo. Si el video es muy largo, recuerde que tiene que tener una, una buena velocidad para internet para poder subirlo. Recuerde, solo admite formato AVI y formato MP3. Si usted quiere eh, cambiar el formato, porque lo tiene ya sea formato MWMB, hay muchos convertidores. Usted puede poner converter eh, video forma, por ejemplo, y lo descarga. Usted puede cargar cualquier programa de eso. O, sin, o lo puede hacer en la nube también. Hay simplemente un... Usted utiliza un programa para convertir. Yo convierto mi video en Cantasia, ¿ok? Cantasia es una aplicación donde yo puedo convertir e imprimir cualquier video, exportarlo en cualquier formato. Vamos a esperar a que termine de cargar. Ok, ahí me dice que your post has been shared. Quiere decir que el video ya se... Vamos a cerrar entonces. Y vamos a ver el video. Ahora mírenlo aquí. Vamos a escucharlo. La energía Pérenlo ahí. Donde más Salmos, ¿verdad? ahí. Y... Así de simple, señores. Se sube un video a YouTube. En la descripción le voy a dejar el enlace de algunos programas que ustedes pueden cambiar el formato del video. ¿Está bien? Así que nada, nos vemos la próxima.